...bueno, se lo dedicamos al mar y a los pescadores... ...pero luego sí que hay un memorándum... ...o sea, un, en memoria de eh, José Luis Ambade... ...que es eh, uno de los eh, personajes que aparece en el documental... ...es el... Eh, ...era el eh, propietario del restaurante Casa Pila... ...que aparece en, ...y que falleció a los pocos meses de acabar el rodaje... ...era un chaval joven de Palencia... ...pero que vivía eh, en Lira, en, en Muros... Y, y bueno, pues se lo quisimos dedicar a él.